Oración de la noche Hace brincar el Líbano como un novillo El Sarión como cría de búfalo La voz del Señor lanza llamas de fuego Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo Por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha Perdonad nuestras infidelidades aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas, Dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea.